Madre mía, ¿y cómo lo hago yo después de estar, llegar a los 500 y estar un tiempo sin subir vídeo para anunciarlo del sorteo? Bueno, vamos a ver lo que se me puede ocurrir porque no va a ser fácil. Hey, Yo soy Jairo Fernández King 2 y sí, por fin tengo más de 500 suscriptores y como os he prometido vamos a desbloquear el sorteo. Pero para ello necesito deciros cómo va a ser el sorteo y tal. Así que están muy atentos porque durante este vídeo os iré diciendo los pasos que debéis de seguir para poder participar. Así que vamos allá. Bueno, pero primero quiero deciros una novedad. En principio el sorteo dije que iba a ser solamente a nivel nacional, es decir, solo para España. Pero pensándolo bien y viendo el apoyo recibido de mucha gente que no es de España, he decidido añadir en el sorteo para gente de fuera, es decir, en uno sorteo haré dos, pero para la gente de España el sorteo que estaba propuesto Pero he decidido que para la gente de fuera de España es eh, sortear una tarjeta eh, por valor de 15 euros en Google Pay vale, Que podréis bajar aplicaciones, podéis bajar películas, podéis hacer una serie de cosas con esta tarjetilla Así que los que seáis de fuera también podéis participar Ahora os diré cómo, ahora sí que os diré cómo se participa en este sorteo bueno, el primer punto para participar en el sorteo es que, por supuesto, estéis suscritos en el canal o en cualquiera de mis redes sociales que, te, que os dejaré abajo en la descripción, ¿vale? Instagram, Twitter, me valen perfectamente. Pero principalmente que estéis suscritos en mi canal de YouTube. Segundo paso, que en este vídeo me dejéis un comentario diciendo de qué país sois. Es decir, si sois de España poned que sois de España. Si sois de fuera de España, poned de qué país sois. Para que así una vez que pueda iniciar el sorteo pueda distribuir la gente de España de la gente del de, de resto del mundo. Lo más importante es que este vídeo lo compartáis. Tan importante es que el único requisito, porque claro, el, el plazo del sorteo que quiero hacer no tengo un plazo fijo. Es decir, voy a poner un requisito para que el sorteo se realice. Es decir, cuando este vídeo, sí, este vídeo, llegue a los 100 likes, haré el sorteo. El sorteo lo haré por una página web, eh, appsorteos.com, me parece que es, y por eso es importante que hagáis todos los pasos. Es decir, primero, que en el comentario pongáis el sitio del que sois. Segundo, que compartáis el vídeo, porque cuanto más se comparte este vídeo, más fácil va a ser llegar a los 100 likes. Y en ese momento que llega a los 100 likes, es cuando haré el sorteo. Por lo tanto, os interesa compartir, eh, darle like y dejar un comentario, porque si no, no podréis participar. Este vídeo no quiero que se haga muy largo, por lo tanto, eh, os dejaré en la descripción todo lo que entre en el sorteo y cada paso, para que lo tengáis claro. Y poco más que deciros, que disculpadme, he estado unas semanas... Mmm, muy ocupado y no puedo subir vídeo, pero intentaré semanalmente volver a la rutina de subir vídeo cada semana. Simplemente quiero subir este vídeo para desbloquear el sorteo y que podéis participar. Así que nada, que os quiero un montón y ya sabéis, hoy más que nunca, si os ha gustado este vídeo, darle like, compartir y si no me seguís, suscribiros que tenéis una oportunidad enorme de poder participar en un sorteo súper morón. Así que nada chicos, mil gracias por los 500, si vosotros no sería posible, y aquí el vídeo de hoy. Adiós.